Segmenta más específicamente en Linkedin, lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 848. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos miércoles 22 de diciembre. wow Cómo pasa el tiempo. Ya mismo se acerca Navidad en estas épocas navideñas. Pues espero que puedan compaginar, para aquellos que no han tomado vacaciones, puedan compaginar vacaciones eh, o fiestas con el trabajo. Así que, pues bueno, hoy les traemos... Dentro de nuestro segmento, oportunidades de negocio B2B, cómo mejorar o afinar más esa segmentación dentro de LinkedIn. Pero no sin antes invitarles a todos aquellos CEOs, eh, empresarios, dueños de empresas, ¿no es cierto? Gerentes de ventas o de marketing que quieran implementar dentro de su empresa embudos de LinkedIn. Es decir, que les permita tener de manera constante, predecible y escalable leads calificados para su empresa, pues dentro de las mentorías, Catemán Puede comer las mentorías lo podrán revisar, podemos ayudarles, El pri, la primera edición va a salir a finales de enero, principios de febrero, todavía no tenemos la fecha, pero pues eh, podrían ya eh, visitar nuestra web, e eh, inscribirse y ver si es que podemos validar su candidatura. Estamos en ese proceso. Si tienen algún problema, igual en kateman.com. Podemos saber eh, más sobre su proyecto. En todo caso, hecha esa invitación, vamos a entrar en materia. Esto, eh, este contenido que vamos a hablar ya complementa a varios que ya hemos trabajado, como ya hemos hecho eh, en algunos episodios atrás sobre las búsquedas en LinkedIn, cómo no buscar en las palabras clave, por qué no hacerlo, cómo LinkedIn es una mina de oro para buscar a tu público objetivo. En fin, sobre todo esto, te traigo otras tres, otros tres tips adicionales, que es no excedas los mil resultados en las búsquedas de LinkedIn. ¿Y esto a qué tiene que ver? Pues LinkedIn solo te da acceso a mil resultados por búsqueda. Es decir, si es que esa búsqueda tuviera millones, eso sería re fácil, no No te los va a traer, entonces por, para lo cual es mejor categorizar estos contactos, es decir, aumentar más filtros para que tú tengas esa oportunidad de reducir el tamaño de tus búsquedas y hacerlas cada vez más específicas, aquí en Linkedin sí o sí les recomiendo antes de ir por volumen, que es importante el volumen, pero que lo hagamos en pues como Linkedin mismo nos pone un... Tope de mil, pues hasta en 500 también es recomendable armar listas donde puedas eh, conseguir hasta 500 personas, ¿no? Para que el mensaje que vayas a, a mandar sea muchísimo más específico. Bueno, ¿qué otro punto? Encontrar empresas en la industria de tu interés. Entonces, es un enfoque efectivo, pero un poco diferente. Entonces, vamos a poner un escenario. Supongamos que tienes una solución para vender a reclutadores, a gente del área de recursos humanos, ¿no es cierto? Puedes buscar la palabra reclutadores, sin embargo, obtendrás pocos resultados de interés. Ahora, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si tú quisieras vender ese producto a las agencias de reclutamiento? Se complica un poco más la cosa. Entonces, Debes saber que en casi todos los sectores eh, industriales existen páginas que reúnen a todas las empresas de una industria. O sea, estamos saliéndonos de LinkedIn para buscar estos directorios, digámoslo así, ¿no? En este caso podrías hacer una búsqueda en, estas, eh, en estos eh, directorios sobre empresas de reclutamiento, ¿sí? Y que lo puedes hacer en Google también. Y luego, bueno, aplicando algunas estrategias de scrapping, puedes conseguir eh, agencias de reclutamiento. ¿sí? Y esto te permite que una vez conseguido estos tipos de ya el listado de estas empresas, pues pongas estas listas y la pegues en un filtro por empresas para poder clasificar tus contactos y empezar la búsqueda. ¿Qué tal? <risa> Valioso, ¿no? Entonces, luego, este, esto es solo un ejemplo y también lo puedes aplicar a varios campos. Y vamos con el tercer tip, que es búsquedas personalizadas en LinkedIn por región. De hecho, perdón, son, oh, son cuatro, <risa> no son solo tres. Esta es la, la tercera. La cuarta es otros grupos, pero vamos con la tercera. Este es un, pues digamos, un consejo simple, pero básico. Es decir, si estás buscando marketers, marqueteros o, no sé, diseñadores, en fin, y te arroja muchos resultados, acotar esta búsqueda lo puedes hacer por eh, área geográfica, que te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Estas son como las más conocidas, ¿no? Y la última sería los grupos, es decir, Dentro de LinkedIn no es posible filtrar por eh, por un grupo específico y dentro de una búsqueda estándar en LinkedIn no es posible, pero sin embargo, los grupos son una gran fuente de contactos casi infinita. ¿Y porque qué? ¿Qué es lo que pasa? En los grupos, pues se alinean personas con, con un tema de interés y pues lo que se puede hacer es también lo siguiente, buscar dentro de los grupos, eh, por ejemplo, nuevamente, volviendo al ejemplo de, las, de los reclutadores, y se pueden obtener miles de resultados para encontrar grupos relevantes. Lo interesante aquí es, es que tú puedas eh, solicitar unirte a estos grupos y aquí tener mucho cuidado porque LinkedIn te restringe tu cuenta si pasas de un límite aproximado de 20, de 20 grupos. ¿sí? Esto, bueno, por ahora, esto puede ir cambiando. Ahora... Una vez que te hayas unido a estos grupos, pues eh, lo que te, re, te puede resultar interesante es que esto, utilizando herramientas de automatización, tú puedes eh, extraer esta lista y sobre esta lista trabajar la segmentación dentro de tu CRM. Y esto ya es una ayuda increíble. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado esta información. Con el afán de afinar, recordar que aquí es importante afinar las búsquedas dentro de LinkedIn para que tú puedas llegar con un mensaje muy, muy personalizado a un público muy objetivo que tenga intereses en particular. Solo así podrás enganchar. Nada de enviar spam, por favor, enviar a lo loco contenido y sobre todo eh, mensajes con propuestas de venta. Por favor, no hacer eso, porque ahí estamos quemando esta base valiosa que podemos trabajar de estos prospectos dentro de LinkedIn. Así que, pues bueno, con esto les dejo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista maravillosa que vamos a tener a un amigo que nos acompaña desde Argentina, quien nos va a comentar sobre eh, cuáles son las habilidades interpersonales que debe tener un SEO a la hora pues, de liderar con éxito su empresa. Así que pues, no se lo pierda. Un abrazo. Chao, chao.